Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Y probando otras demos de videojuegos les tengo esta Clem, un videojuego eh, de origen español Porque es de una desarrolladora española de Barcelona Que se llama, la desarrolladora se llama Mango, Mango Mango, Protocol Y es un videojuego que se trata de lo siguiente Dice, una voz te despierta, te da un propósito para cumplirlo, tienes un cuaderno con unas misteriosas anotaciones y una casa entera por explorar. Ha llegado el momento de cumplir con tu misión. Si quieres, si sí puedes. Este videojuego se plantea lanzar para el segundo trimestre de este año, 2023. Y pues vamos a ver qué opciones tiene. Creo que lo puedo jugar en, en español y aparte con control. Eh, Subtítulos sí, volumen atrás, ok. Entonces vamos a darle aquí despertar A ver, Clem No sé qué significaría hey. Clem despierta. Hey tú despierta Y tráeme belleza Y tráeme belleza Wow, somos ese muñequito Es como un muñequito de trapo Que tiene un botón cosido acá a ver, me despierto Despiértese Ese soy yo Este muñequito Y ahí hay un libro Está muy interesante ese libro Wow Atributos, lealtad, vanidad, voracidad, fuerza, engaño, belleza Soberbia, crueldad, inteligencia, egoísmo, sabiduría, cambio, discreción, austeridad, esperanza, resiliencia, bondad ¿Qué? ¿Todos estos son los atributos que puede tener el personaje o es algo más...? Bueno, no, a ver. Por ejemplo, belleza me está iluminando. Démosle aquí a ver qué pasa. Mariposa. La mariposa es un insecto de la familia de los lepidópteros. Su rasgo más característico es la gran variedad de formas y llamativos colores que tienen sus alas en la edad adulta. Su ciclo vital es parecido al de la mayoría de los insectos, pasando por los estados de huevo, larva pupa y adulto el cambio que experimentan durante la metamorfosis es lo que les da sus propiedades al elixir de exuberancia arrebatadora si usamos correctamente las escamas de sus alas en la proporción correcta junto a otros reactivos cosméticos las escamas del de ala de mariposa son uno de los ingredientes más comunes de origen animal usados en la alquimia desde hace milenios su estructura las dota de propiedades únicas que pueden mejorar el aspecto de cualquier persona. O sea, por eso tiene que ver con belleza. O sea que la, eh, los eh, eh, recursos obtenidos de, de las mariposas ayudan para eh, mejorar la belleza. Y dice, una pregunta, ¿podría usarlas en un colirio para tener los ojos tan bonitos como los de mamá? No sé. Acá me da la opción de pasar página, pasar porque ahora me salió una abeja, a ver, a ver, a ver, a ver. Los atributos son estos. Si yo le doy a cada atributo me lleva a un animal. Por ejemplo, este me lleva al de las abejas. Mariquita es para cuál? O sea, básicamente son varios insectos. Y, me, y saben qué es lo chévere? Curiosamente, aunque el juego esté metido como en algo de fantasía porque habla de alquimia y incluso el libro tenía como un simbolito así como si fuera de alquimia. Esto me llama mucho la atención Que realmente tiene los nombres eh, Científicos de, de las especies O por lo menos del... ¿Cómo se llama eso? Del clado, clado superior Algo así es que se entiende Por ejemplo, las mariposas son lepidópteras ¿Sí? Mantis mantidae Avispa vespidae O sea, usa el nombre ¿Sí? Araña araneae Ah, pero ahí no sería araneae ¿Sí? Bueno, ok Mosquito culicinae Libélula anisop, anisoptera Y aparte tienen como simbolitos que representan a cada insecto La verdad desconozco si esos, esos símbolos están realmente inspirados Como en libros de alquimia antiguos Que realmente tenían como símbolos para Por ejemplo para los elementos, ¿no? para el oro, para la plata Que para el azufre Tenían como simbolitos muy sencillos Similares a estos que tiene cada uno de los insectos ahí al lado entonces veo que cada característica o cada atributo se asocia a un insecto las razones todavía las desconozco pero chévere porque incluso cualquiera puede hasta aprender un poco de los insectos y sus nombres científicos aquí por ejemplo acá muestran la cucaracha si sí, se puede ver acá un símbolo de pregunta una cucaracha sin cabeza asumo que hace referencia a que ellas pueden vivir sin cabeza por un buen tiempo eh, abajo muestra como que está en invierno después en sol como de que se adaptan a diferentes ambientes eh, y, y coincide con la descripción que dan acá el es un insecto capaz de vivir en cualquier lugar puede vivir tanto en el frío del polo como en el calor de las zonas tropicales eh, son inofensivas pero se suelen considerar una plaga dice que hay unas 30 especies de las más de 4.600 que se conocen que viven en ciudades eh, y acá abajo si sí mete como este aspecto del juego que es de lo de la alquimia, dice, si, nos estamos, si no estamos seguros de estar usando la cantidad adecuada de ingredientes en una receta, lo mejor es añadir una cucaracha, si está viva mejor para que ayude a corregir los posibles errores. Y acá abajo hay una anotación, si a la gente no le dicen tanto asco las cucarachas se darán cuenta de lo guays que son, hasta pueden vivir sin cabeza. <ríe> bueno. Obviamente aquí no podemos ponernos a leer todos los apartados Yo me tomaré el tiempo de leerlos Sin embargo les voy a mostrar como por lo menos todos para que los puedan ver Insecto palo, el cangrejo, el trilobite y hasta ahí llegamos Y cada uno se asocia a una de estos atributos ¿Qué vamos a hacer con ellos? Todavía no lo sé A ver, con Y ye... A ver, dice nota, alguien ha escrito tráeme belleza Pero no es mi letra Ok, entonces alguien nos ha pedido que lleve una mariposa Porque eso es lo que tenemos aquí No hay más Si quiero ver el cuaderno Ah, puedo combinar cosas Separar cosas, como si fuera alquimia, ¿no? Y el cuaderno lo veo con este botón Ok, listo Bueno, vamos a buscar ¡Ay! Ah, nuestro muñeco de trapo tiene acá atrás En la cabeza una cremallera Bueno, por ejemplo, acá hay algo en el suelo Parece un círculo alquímico que llaman? Creo que se entendería como círculo alquímico pero bueno, la cuestión es que debemos conseguir belleza, o sea, una mariposa. Bueno, estamos en una casa. No parece una casa moderna, pero... Pero cuando pensé que era alquimia, pensé que de pronto esto iba a aspirarse por allá, eh, yo qué sé, en la Edad Media o algo así. A ver, coger. A ver, tomemos esto. que es un? Aceitera. Un recipiente lleno de un líquido viscoso de color amarillo verdoso. Ok, debe ser algún tipo de base vamos buscando objetos porque veo que el juego es como de, de pozos de ir resolviendo enigmas a ver entremos en esta puerta a ver usar usar qué el aceite no no creo que podamos usar el aceite ahí a menos que queramos resbalar no no creo usar qué otra, ¿Otra? vez el aceite no tiene sentido debe ser que acá se debe usar un algún tipo de palo o algo para jalar alguno de los objetos que hay acá arriba Acá hay una cabe como casita de ratón Bueno, no podemos ir por acá Veamos a ver por dónde más podemos ir Esta es otra puerta, veamos Muy misterioso el personaje Desde el principio del juego como que nos deja como atrapados Como bueno, ¿qué? O sea, ¿la historia cuál es? Porque este personaje está así en trapo? Porque le dan un libro de alquimia? Esto, bueno, mirar Parece que acá también es otro puzzle. Tengo que girar el reloj y resolver como alguna hora, pero no sé. Hay una anotación, una nueva anotación, me salió. El reloj del comedor le falta una manecilla, ¿no? Ah, tengo que encontrar la manecilla. Oiga, me hace empezar un poco en Resident Evil. Cuando uno encontraba cosas así como... O oh, es Resident Evil o es Silent Hill donde van como guardando como anotaciones y uno... Ah, bueno, ya, ya tengo como idea de qué es lo que voy a hacer. A ver, ¿usar qué? ¿El aceite? No. Hay un gato... Que tiene algo, una llave, no la puedo agarrar. Tiene media llave incluso en, en su collar. Mire, me salió una anotación. Al lado del reloj he visto una foto de un gato. O quizás es una pintura. No sé muy bien cómo se diferencian, la verdad. Bueno, lo que quería apuntar es que cuando he mirado al gato me he sentido mal. Creo que es porque está muerto. ¿Es esto lo que se llama tristeza? Porque se. Este... O sea. Porque un trapo se sentiría mal. Porque el gato esté muerto. Lo que me va a entender que. Ay, Dios mío, no. Esto esto puede tener un. un. un, un que? un contexto oscuro. No me digan que el personaje que somos es alguien que estaba vivo y se traspasó al cuerpo de, del bicho porque sería muy raro. A ver, coger. Vamos a agarrar este tarro. ¿Qué? Dice. Rasco de vidrio, dentro hay muchos palitos puntiagudos. ¿Palitos? Eh. Sí, parecen puntillas. Esto parece un cuadro de. ay, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Se me olvidó, se me olvidó el estilo de este artista. Dice, en el comedor en cuadro un poco raro, parece una persona tocando un piano, sí, efectivamente. Eh, pero se me olvidó quién es el que hace este uh -huh. estilo de de pintura, lo siento, lo siento, se me olvidó. Acuérdenme, acuérdenme, acuérdenme, por favor. Vamos a entrar por acá a ver qué más encontramos porque no hemos encontrado todavía cosas que se conecten entre sí. Bueno, un piano. ¿La pista puede estar en el piano? A ver, veamos si nos podemos sentar y tocarlo. A ver. Uy, no. Esto está lleno de puzzles por todos lados y, y parece un escape room, ¿no? Todo conecta con todo, ok. Veamos que hay que presionar unas teclas, pero pues no tenemos ni idea. Veamos este libro. Tiene texto, pero está semi-semi... Se semi, o sea, está como borrado, como que hay que revelarlo, pero tampoco sabemos cómo. Esperen, esperen ¿Podríamos revelarlo con el aceite? A ver, he encontrado un libro en la mesita del salón Pero parece que se ha borrado la letra de las páginas Porque casi no se ve nada ¿Eso podríamos lograrlo si iluminamos? ¿O cómo podríamos lograr? ¿Nosotros veníamos de acá? ¿O de dónde? Porque miren, acá pareciera que hay dos puertas Ah, esto Hay una puerta que se puede usar algo Para abrir Hay una puerta bloqueada acá ¿Y una ventana tapada con cinta? Uh -huh. Sí, dice que no A ver, yo vi que uno podía configurar la velocidad del personaje Ah, pero ya no se puede Bueno A ver, esta puerta, a ver a dónde me lleva oye está grande la casa Uy, oh, eso está un poco misterioso Ay, espera, espera, que acá había algo A ver una mata, una planta y hay algo ahí tirado aparte de la planta necesito belleza, no vamos tráeme belleza, alguien me está hablando desde esa puerta de que le traiga belleza pero parece que dice que no vuelva hasta que la tenga entonces no me meto por ahí no hay sea me saquen volando bueno, al menos ya sabemos que ya hemos explorado gran parte de esto esta puerta también la tengo que abrir con con, con algo entonces aquí ya nos queda solo esto salir lo más probable es que la mariposa esté afuera Como pueden ver Pero, usar qué Eso es una tumba, ¿no? ¿De un perro? ¿O del gato? La mariposa se entró en la casa Ah, pues si cerramos Quedaría atrapada no podría escapar. ¿Pero quién abre? ¿What? ¿Quién abre las...? Bueno, y si usamos puntilla, ah, es que está suelta, por eso se necesitan puntillas para clavarla ¿qué? ¿no puedo? entonces ¿dónde consigo las puntillas para que esa puerta no se cierre? a ver, ¿esto es un vivero? ¿es como un vivero? un bueno, en verdad no es un vivero se, se iría, es un ay, Dios mío ¿coger qué? ¿una pala? Esto es como una pala Pala de jardinería, creo que esto es una herramienta para acabar agujeros Ok, entonces con eso vamos a acabar el agujero de, de donde está el perrito ¿Y esto qué es? También es un puzzle, pero... Si ¿sí ven que tiene algunas bolitas que hay que mover Como formar ese ojito Pero como dice inventario, ¿puedo usar algo para eso? Parece que tengo que usar un objeto para eso, pero... No lo tengo no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Bueno, vamos a ver si si Excavando la tumba del perro o del gato Encontramos algo Vamos a ver A ver, a ver Ay, Dios mío, una calavera Una calavera y ya, pero ¿qué recogimos? La llave pequeña llave que encontré entre los huesos de un gato ¿Pero está completa? Ok ¿Y la pala no la puedo recuperar? No Ay, acá hay algo más. Ah, más herramientas. Mire todo lo que hay. Ah, solo pude coger esa. Usar. Espera, eso es una. Ah, la que colo... La pistola de clavos. Entonces vamos a combinarla con los clavos, ¿no? ¿Cómo que separar al fin que.. ¡Ah, ok! Saqué los clavos del tarro y ahora los combino con la pistola de clavos. Ok, ¿qué más puedo tomar de acá? ¿Usar, ¿usar qué? No entiendo. ¿Qué puedo hacer acá? Acá hay unas como... ¡Ah, esperen! Esto es un cajoncito. Usemos la llave. ¿ver? Dice que no. O sea, ahí no es. Listo, pues si ahí no es... Bueno, ok. Mientras tanto voy a clavar el... el la ventana. ¿Hay algo allá adentro? ¿Sí vieron? ¿Había alguien allá adentro? ¿Alguien estaba observándome? ¡Wow! O sea, el juego está muy llamativo, pero tiene una aura bastante misteriosa, hasta un poquito perturbadora. Sí, ya clavamos. Ya no se nos puede escapar la belleza. A ver, si vuelvo a entrar y salir, ¿será que aparece la figura rara que ahorita vimos? A ver. Ya, ya no salió ¿Y aquí puedo salir o no? Wow, acá hay algo Miren, acá hay otra cosa, un sótano También bloqueado ¿Qué más puedo explorar de acá? Bueno, parece que hasta ahí vamos A ver, a ver, a ver Bueno, la llave debe ser para alguno de los cuartos Otros que están cerrados Porque no sé ¿Qué más el aceite? No sé para qué Ah, bueno, en el tarro, en el frasco puedo guardar la mariposa si sí es posible, ¿no? A ver... Usemos la llave. No, no se puede usar aquí. Hmm, veamos si se puede usar acá. No. Raro, raro. Bueno, sigamos. ¿Quieres cambiar tu velocidad? Uy, sí. Sí, sí, lo quiero hacer. Rápida. La mariposa. Agárrala. Agárrala. Se volvió a ir Ah, esperen La figura me está mostrando Cuáles son las teclas Que debo tocar ¿Cierto? Miren, dos Las dos primeras Y las dos antes De la última ¿Será que eso es lo que Debo hacer? Venga, miremos el gato de nuevo Efectivamente el gato era el que estaba muerto Falta la manecilla Vamos a ver, a resolverlo del piano De pronto esto nos dé un poquito de ayuda A ver, a ver, no puedo agarrarla Se va, siempre se va Joder, madre A ver A ver, las dos No, no, no A ver, las dos primeras Llovía y estas dos. No. Pero no, pensé que de pronto eran las dos teclas que estaba tocando. Pero no, pensé que eran las que estaba tocando exactamente en el dibujo. A ver qué A ver qué hay por acá que pueda lograr Encontrar Bajar a dónde Ah, pues al sótano Donde yo estaba A ver qué tengo para usar aquí La llave no es para abrir esto Pero acá sí hay una llave Acá sí hay un espacio de llave Sí, lo logramos ¿Qué encontramos? Varias cosas Papá, espero que nunca abras este cajón Porque si lo haces me volveré a chivar a mamá Para que te riñe otra vez Deja de quitarme mis juguetes Ok Y tenemos dos objetos eh, Logramos agarrar Veamos, primero las pistas uh, No entiendo, no me salen más pistas Ah, parece que una de ellas Es la manecilla, ¿no? Mango, por alguna razón sé que está hecho de latón y nácar, aunque no sé lo que son esas cosas. Yo tampoco sé qué es eso. Esta pieza de metal es la que le faltaba a la figura de allá del. del ¿De qué? Del, del, del invernadero. Pero no sé qué es eso. Parecen. A ver, en el cuerno no salen más pistas, ¿o sí? A ver, ¿y aquí se podría usar algo de esto? No. Es un poco extraño, pero al menos ya tenemos la figura del, del patio. Vamos al patio entonces. Y vamos a, a buscar la forma. ¿O será que esto es la... Man aquí se necesita la manecilla? No, esto no es para esto. ¿Para qué será ese mango? Es muy extraño. Pero bueno, vamos a, a donde la estatua. Y le colocamos ese objeto. Ahí está. Y ahora dice mover. ¿Mover qué? Ah, esperen. Hay que crear como una figura que parezca un ojo es lo que es lo que necesitan, ¿sí? ah, sí hay que, hay que crear la figura pero ¿cómo lo roto? ah, ok, ok, aquí a ver, ¿cómo sería? esto sería aquí ¿cierto? Eso parece. Ahora, ¿cuál va en el lagrimal? Ah, ya sé cuál va. Este es el que va aquí en el lagrimal. Pero no, no me da. ¿Podría ser así? No, no, no. ¿Cuál sería el que va ahí? Claro está que sí podría ser también este mismo, pero en esta... A ver, estoy un poco confundido, la verdad. Este va aquí, definitivamente va ahí, pero necesitamos otro que complete este, y es seguro que es este, no me tiras, es este, claro es este, ahí va, bien, y ahora no. Este va aquí. Este tendría que ir asegurado. Aquí. No, ¿cómo va? Es como que si sí va este, sin embargo, no sé cómo podría ir él ahí. Ah, aquí, aquí, aquí, listo. Ahora va este. Aquí, cierto. Y este va aquí. Listo. ¿Qué me da? Me va a botar algo como una burbujita. ¿Eso es? ¿Quién? ¿Eso es? Alguien dijo eso es. ¿Qué es esa burbujita? Cristal, otro redondo de cristal, no sé por qué, pero me resulta familiar. Pues pareciera como... Podría ser como una lupa o podría ser un, una, unas gafas. En el cuaderno dice que, me, que, que tengo una pista, pero... Ah, ya, esta es la pista. En la desespensa había un cajón cerrado con llave no he visto un mango, una pieza de metal y una nota. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, de acá ya se resolvió al parecer todo. Necesito ir nuevamente acá a ver qué, qué se puede hacer porque acá hay un cajón extraño. No, esto no se puede usar acá, este mango. como si le faltara una pieza, ¿no? ¿Para acá qué es lo que podíamos hacer? Ah, ¿será que esto lo podemos abrir con el mango? Ah, no, dice que bloquea, O sea, realmente no podemos ni siquiera pasar ahí. Ah, está muy interesante el juego. Y muy misterioso. A ver. Ah, la lupa podría ayudarnos a leer mejor el libro, ¿cierto? No, pero no. No nos da la opción. ¿Será que esto lo puedo combinar con algo para crear una lupa, por ejemplo, con esto? Ay, Dios mío, sí, efectivamente era para crear una bendita lupa. Lupa de la verdad. La lupa? Bien, hecho. Bien hecho. Y con la lupa, dice, este es uno de los primeros juguetes que me hice cuando empecé a estudiar cosas de magia, brujería y alquimia. A través del cristal se pueden ver cosas que los ojos no ven. Es muy fácil de usar porque solo hay que mirar algo de cerca con la lupa y moverlo poco a poco para encontrar cualquier secreto solo tiene dos partes y es un cacharro para novatos pero igualmente estoy muy orgullosa porque lo fabriqué yo solita con 5 años recién cumplidos para hacerla cogí un trozo de cuarzo y lo limpié y lo froté muy fuerte hasta que conseguí ver las partes de la luz que normalmente están escondidas para pasar mi energía al cristal necesitaba algo metálico con lo que agarrar el cuarzo por suerte mamá me dejó usar el mango de un espejo de mano antiguo que encontré en el desván cuando no necesito la lupa, la desmonto y la escondo Y escondo el mango en el cajón de huesitos Y el cristal en la mano de Tea. Solo yo sé mover su brazo Así que papá nunca podrá quitármelo Muajajaja Pues bueno, ok ¿Será que con eso podemos ver por ejemplo el libro? Sí, mire, lupa de la verdad y vibra mi control Como si me estuviéramos diciendo que por ahí cerca Bueno, aquí vemos el ojo ese mismo que vimos ahorita en la estatua de Tea Y por acá hay otro. Y ahí nos revela la verdad. Esto es una flor, ¿no? Se llama pensamiento. Viola quitrochiana. El pensamiento es una plata híbrida ornamental obtenida a partir de la especie silvestre viola tricolor. Pertenece al género viola dentro de la familia de las violaceae. Viola los primeros ejemplares documentados de pensamiento aparecen dos siglos atrás, cultivados por la realiza de las islas húmedas. Bueno, dice que florece en diciembre. Pero bueno, esto qué más me revela, a ver. Dice que el libro era una enciclopedia de flores. Y dice que las flores atraen unos bichos llamados lepidópteros o algo así, o sea, a las flores, a las. a las mariposas. Ok, ok, esas flores atraen mariposas, lo que me da a entender que debemos buscar esas flores. Que si no estoy mal, ¿podrían ser estas que están aquí? ¿O las debemos buscar en el invernadero? ¿Será que las debemos buscar en el invernadero? Porque casi todas las plantas por acá están muertas. Me estoy dando cuenta que todas las de la casa están muertas, excepto las que están en el invernadero. Entonces, en el invernadero deben estar esas plantas. A ver, sí, por acá. Son estas, son estas, ¿no? Sí, son estas. Listo. Y ahora... Se supone que las debo... A, a combinar con qué. Ah, ya sé cómo podría combinarlas. Con el tarro, ¿no? Con el tarro de... Para meter ahí la, la mariposa, entonces... Vamos aquí, combinemos el tarro Con la flor ¿No? Dice que Creo que al arrancarlas de la maceta las he matado Quizá pueda hacer algo con ellas antes de que se marchiten Podríamos meterlas en el jarro de agua A ver Este que está aquí El florero Sí ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ya las coloqué ahí ya, tra ya traen la mariposa La mariposa va a estar en esta zona ¿Pero ¿y qué? A ver si le hacemos que se vaya para allá Váyase, váyase, váyase A ver Sí, sí, sí Se está acercando, se está acercando Usar el tarro Y la atrapamos lo logramos Sí, sí, sí, lo logramos atrapamos una mariposa y ahora, ahora sí debemos llevársela ¿no? al, bueno a quien nos habla ¿no? que tiene voz como de, de, de niña, de chica vamos a ver qué nos dice cuando le llevemos la, la belleza ay oh, ya está abierta uy, ve que aquí se pone un poco perturbador, el juego muy extraño Uy, Dios mío, se volvió un poco extraño. Aquí se la vamos a dar. Tráeme algo bonito. Parece que es la niña de los dibujos. Buen trabajo, pero aún no hemos terminado. Ok. Ay, no le mostraron la cara. Ay, hasta aquí llega la demo. Pues bueno, amigos míos, esto es Clem, videojuego español que saldrá posiblemente a segundo trimestre del 2023. Y que, pues como pueden ver, es como de puzzles, pero con una historia uf, uf, uf, misteriosísima, misteriosísima, misteriosísima. Básicamente no nos revelaron como mucho. Hasta ahora mi, mi hipótesis es que el muñeco o es el papá de la niña de la historia... O es la niña, podría ser también. Ah, porque decía que recordaba el gato. O sea que el gato le traía como un recuerdo. Como que le daba tristeza. Eh, entonces es muy curioso. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Díganme qué les parece este juego. Y pues no, qué maravilla, la verdad. Qué increíble estos jueguitos que se vienen para, para este año así, tipo indie. Entonces, bueno. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye, bye.